Bueno, tenemos en comunicación al doctor Gustavo Delía, ¿eh? abogado de Ulises Kite, y bueno, vamos a escucharlo el doctor Delía, ¿cómo le va? desde eh, a la tarde lo estamos saludando ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, ante todo sorprendido, ¿no? por esta movida mediática y también judicial que están planteando La verdad que bueno, a ver eh, en algunos momentos hemos dicho que claramente que nosotros estamos en hipótesis que a Natacha la mataron eso vuelvo a ratificar lo que siempre dijimos, eh, es evidente de que eh, cuando vimos con Ulises no solamente los, las, los cinco horas de video que vimos durante todo el transcurso de que Natacha ingresó hasta que ingresaron los fiscales, hemos visto que en, en la causa penal existe lo que se llama una manipulación eh, de carácter ideológico cuando hicieron la autopsia. ¿Por qué digo esto? porque cuando a, a, estábamos los abogados reunidos, que somos tres los abogados, eh, conjuntamente con el doctor Yamil Castro Bianchi y la doctora Silvana Iquianarello, es decir, nos encontramos con que la autopsia arroja un diagnóstico, pero tenemos exámenes tres meses antes de una cardiopatía que tenía Natacha y no se, es decir, no se condice el diagnóstico de los tres meses antes con la autopsia Sí, y el diagnóstico que supuestamente Natacha muere por una enfermedad crónica. Si hubiese sido una enfermedad crónica, tendría que haber salido en, ah. en el diagnóstico que tuvo un examen eh, preexistente, tres meses antes que a tuvo. A ver, doctor Delía, Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál es, digamos, eh, la información oficial? ¿De qué muere Natacha? Supuestamente muere por eh, una enfermedad... Ahí yo le pasé recién a Diego puntualmente... Eh, todos los, los datos a Diego Esteves, no sé si está sí, en Sí, sí, sí, estoy acá, ahí. Gustavo, ¿qué haces? Bueno, ahí está. Eh, yo porque estoy hablando en este momento en la calle y no tengo los papeles en mano. El tema es que, es decir, claramente Natacha muere porque según la autopsia dice que tiene una enfermedad crónica y que esto la llevó a que eh, durante, aparentemente, que con Rigoni habían tenido algún tipo de consumo, porque le aparece en vestigios, ...o restos de cocaína en el estómago... Uh -huh. Es decir, esa, esa conjunción entre la enfermedad crónica... Yo no soy médico, soy abogado, por eso hablo así, ¿eh? Eh, Es decir, su, supuestamente esa enfermedad crónica... ...la lleva a tener un desenlace que provoca a ver, un paro cardíaco la pregunta es... Mi pregunta es eh, a ver, ella muere de un, un tema, eh, digamos, personal, patológico de ella a lo sí. que se suma el dato que tenía cocaína dentro de su organismo sobredosis Exacto. no porque en algún lugar también se especuló con que la habían sobredrogado y termina generando una muerte por sobredosis esa alternativa no bueno, le cuento el tema es que aparentemente lo que, lo que figura ahí es una enfermedad crónica que no, no la tenía Natacha por eso estamos diciendo que hay una, una falsedad ideológica en sí. esa autopsia. Porque dice que hay una enfermedad crónica, si ustedes ven ahí, no sé, qué se la pasé a Diego, dice que sí, tiene una, tengo, una sí. enfermedad crónica, una, no sé si Diego la puede repetir. Una mio, mira, mío, lo, lo explico fácil. A ver, ahí está. La autopsia lo que dice es que Natacha tenía una miocardiofibrosis, o sea, es ahí una está. enfermedad preexistente. ¿Tenía Natacha miocardiofibrosis? Lo que dice la familia, lo que dice Delía. Y Ulises es no y tenemos los estudios de unos ecodoppler eh, electrocardiograma que se hizo tres meses antes de su muerte y que es un estudio digo exhaustivo que en ningún punto marca que tuviera esta enfermedad. Pero además eh, la palabra crónica, o sea, dice que es crónico. lo que Sí, crónico o preexistente, sí, digamos, son equivalentes. Eh, ¿doctor? Ahora Luis, Luis, sí. Luis, si sí, no tenemos acredito, si el autopsia dice que hay una enfermedad crónica, y 90 días antes, los médicos le hacen unos exámenes y esa enfermedad no aparece, no es claramente... Es mm. Acá decir, está, lo estamos mostrando, doctor, para que sepa. Ah, ah, para, que, para que sea falso esa junta de médicos que hicieron en su momento, que en ese momento estaba el doctor Chipola, ¿te acuerdas, Luis? Claro. Sí, sí. Estaba, estaba en el patrocinio de la eh, de, de la querella o particular la familia la, Jai. de Lía, pero son peritos oficiales los que realizan eh, la autopsia. Claro, es el cuerpo de a, la asesoría pericial eh, de allá de, eh, de zona norte. De Lía? 18 sí. especialistas. Sí, diría, cuando hicimos la nota con Ulises, ¿cómo estás? Te saluda Matías. Eh, Hola Matías, ¿cómo estás? Él se animó a hablar de una persona y lo involucra en la escena de un crimen, porque él habla de un crimen, no habla de una situación proveniente de una enfermedad, habla de un crimen y dijo un nombre. Por resguardo cuidamos ese nombre. ¿Hay una persona que hoy se lleva todas las miradas como el asesino de Natacha según sus versiones? Matías, mira, yo te, a, yo te voy a decir lo que yo vi en la fiscalía de Tigre, ¿sí? Yo vi cinco horas de videos, ¿sí? Y yo te iba a decir lo que aparecen en los videos. Yo lo veo al señor Guillermo Rigoni, que está dentro de la habitación con Natacha, y aparentemente se ve por reflejo de un vídeo, porque era de noche, era, era tarde, se ve por reflejo que estaba el dueño de Sanadú y estaba Natacha aparentemente consumiendo mm. cocaína, ¿sí? Mm. Cuando tiene a, el, el, las convulsiones de Natacha, Rigoni, ¿qué hace? Se lo ve claramente en el video. Lo vi yo, estaba Ulises, estábamos todos los abogados. Esto para que sepa lo que yo te estoy narrando, lo vimos ¿eh? uh -huh. en los videos, en la fiscalía. ¿sí? Es decir, vimos que Rigoni, ¿qué hace? Con su remera, porque estaba sin, sin, sin la remera en el, en el, en el tórax. Limpia el lavatorio donde estaban consumiendo, aparentemente, agarra las dos copas de champán, limpia la escena del crimen y se va con las dos copas del primer piso para bajar a la planta baja mm. Para informarle a Velastique Duarte que a Natacha le había pasado algo. ¿Me explico? A ver, eh, Delia, cuando deja, sale, cuando, me, cuando me sale, deja que re, sale muestra, sí. me deja que repase la nota que hizo con a la tarde, Ulises Hyde, el hermano de Natacha. A ver. A ver, Por para favor. que usted la escuche y la compartimos. Ulises K, dale. Ulises, otra vez, tu hermana que no puede descansar en paz y vos vas a pedir la exhumación del cuerpo. Eso lo tenemos que hablar con, con la perito, la médica legista que yo fui a buscar para que analice la autopsia de Natacha, donde encontró algo gravísimo, porque a ella le aparece una miocardiofibrosis y llamativamente, porque le mostré unos estudios que yo tengo del corazón tres meses antes de la fecha de su muerte, que se hicieron en un hospital, y está en perfectas condiciones el corazón. Está en perfectas condiciones el corazón. Tengo estudios de un ecodoppler que dice que no hay cardiopatía evidente eh, y también un electrocardiograma. La perito lo hizo ver por un cardiólogo de su equipo y el cardiólogo le confirmó que esto no puede haber pasado, que se apareció una miocardiofibrosis, tenía que haber saltado en los estudios del corazón que yo tenía tres meses antes eh, en mis manos cuando a Natacha le hicieron una batería de estudios por un control eh, de salud. Para entender, la autopsia está fallida, entonces. ¿No fue una autopsia bien realizada? Eh, estamos hablando que fue una autopsia truchada. Trucharon la autopsia, es otra... Irregularidad más, y esto es gravísimo a todo lo que se suma a lo que yo estoy. Pensando. A ver, doctor Delías, exacto lo que dice en este caso Ulises Jai. Eh, eh, pero, pero técnicamente, perfecto. Creo que, que queda claro, si uno lo escucha a Ulises, que está es decir, reflejando lo que le, dije, lo que le dijo el perito, es decir, queda claro que no aparece en los estudios, aparentemente sí, sí eh, 90 días antes lo que dice la autopsia que, que apareció. Sí, pero no? apareció Entonces... un hombre en la escena justamente de la muerte de Natacha, que es Rigoni. Sí, claro. ¿Qué papel tiene que, que cumple Rigoni? ¿Ustedes sospechan de algo con respecto a él o simplemente fue un detalle que brindó usted hace un ratito? Yo le yo le soy sincero, Luis. Rigoni creo que sabe todo. Sabe ¿Qué todo. No Qué fuerte. Poder... Rigoni sabe todo. ¿Por qué no lo dice, doctor? ¿Por qué no dice la verdad Rigoni de lo que pasó en ese momento? Y qué, qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué guarda silencio Rigoni? Y sí, recordemos. Eso, eso, eso, eh, a ver, convengamos claro. que Sanadú... Es decir, pensemos un poquito eh, sobre qué estamos hablando. Sanadú claro. es un lugar, un, un evento de lugares, de fiestas privadas, de todo tenor, en donde se alquilaba esa zona antes del antes del desenlace de Natacha, sí. se alquilaba para todo tipo de eventos privados, todo empresariales, tipo. de todo tipo. Cuando hablo de todo tipo, de to de hablo de todo tipo. En am eh, amplio, ¿eh? Amplio. Okay. De todo tipo. Entonces es un hombre de la noche, Rigoni. Sin duda. Mi pregunta es, ¿qué casualidad de que ahora aparecen este tipo de exámenes, como el caso de la autopsia, que aparentemente unos exámenes médicos 90 días antes, que ellos ignoraban de que existía, Hmm. No aparece la microfibrosis que indican los peritos que de aparecen autopsia. ahora. Gustavo, ¿No le parece raro que quieren tapar algo? acá? Te, no? te hago una pregunta lógica. ¿No le pudo haber dado esa enfermedad crónica en, eso, en ese interín de tres meses entre que se hizo el último estudio y la muerte? Diego, ¿no te parece raro que eh, a ver, un iPad que hace cuatro años no la pueden abrir, abren todos los celulares del mundo, sí, abren todos los... los los aparatos electrónicos del mundo y en esta no lo abren. Sí, eh. No, y además, no fue, y perdón, no solo eso... ¿No sino lo pueden que, abrir? Eh, doctor, eh, no solo eso, sino también, eh, Corita recién repasaba, que después de la presencia de Natacha en el programa de Mirta Legrán, donde todos recuerdan que lanzó un montón de acusaciones a distintas personas, una fiscal la convocó, ella llevó pruebas y esas pruebas fueron utilizadas para distintas causas, con lo cual había una parte de verdad en esas denuncias. Yo no tengo dudas de que Natacha, si por el hecho de hablar, le costó la vida. No tengo ninguna duda de eso. Y ella hizo un tuit, el ¿no?, tema... también. Ella, eh, sí. en abril... ella dijo, amenazas. Sino, dijo, no me voy a matar, sí. no me voy a ahogar, no sí. me, voy, no me voy, a, no voy a caer en sobredosis. Lo dijo en un tuit ella. Sí, sí, sí. sí. Ahora, doctor... Decir, acá por el año 2018. Ahora... Le hago una consulta, mí, para... sí. doctor. Eh, en la autopsia también aparece edema agudo de pulmón. Sí. Y lo que le quiero consultar es ¿qué fue primero? Si el edema de pulmón le provoca esa falla en el corazón o si es directamente por la falla en el corazón porque en la autopsia se habla al caso de una insuficiencia respiratoria por edema Maradona. agudo de pulmón. Vos sabés que... Eh... Todas esas preguntas que vos me decís, nosotros los abogados, nos hicimos también lo mismo. Lo que pasa es que cuando vos te encontrás que hay un diagnóstico que no se condice con los estudios preexistentes, mi pregunta es, ¿todo lo que dice ahí es real? Tal cual. ¿O tal está cual. acomodado? Claro, o está acomodado para. Entiendo. Lo que pasa es que, que, que yo también entiendo. Entiendo, doctor, pero también consulto y pregunto es si ese último diagnóstico que dice, la autopsia tiene que ver, o se desencadenó justamente por el edema de pulmón agudo. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Es decir, esto es, esto es un tema médico que lo tienen que resolver, quienes Los peritos sí, claro. que están especialistas en la materia y tienen que decir, si 90 días antes, en los exámenes, no aparece ese, eh, ese diagnóstico que tiraron en la autopsia, mm. entonces es evidente de que algo pasó en el medio, pero lo van a tener que explicar los médicos porque es, es es una materia ajena doctor. a la a la que yo manejo. Ahora, también hay algo cierto. Qué raro todo esto que pasa con, con Natacha, ¿no? No, y se decir, desprende, ¿sí? perdón, se desprende otra otra acusación grave que es la de falsificación de un ¿no? documento público. Un documento no, no, público. Pero, doctor, ¿con qué poder nos enfrentamos entonces? Porque usted, Elías, es una persona que. No se calla nada y va al frente. Ulises va al frente. En esta nota, realmente yo le pregunté si tenía miedo de ser amenazado. ¿Contra qué poder se está enfrentando usted y Ulises Haid ante esta situación que hablan de un crimen? Porque ustedes hablan de un crimen, no hablan de una muerte yo, natural. Te, yo, yo te lo digo claro, Matías. Eh, eh, claramente a Natacha la mataron los servicios. No tengo ninguna Opa, duda. Fuerte, yo no tengo ninguna duda de eso. Doctor, cual, no tengo ninguna duda. doctor eh, el doctor Merlo le habla específicamente... ¿Qué es lo que sospechan ustedes eh, en esta exhibición que, que piden de, de la exhumación del cuerpo? ¿Qué es lo que sospechan? ¿Qué sospecha tienen sobre esto? Sospechamos que eh, esta autopsia que se realizó hubo manipulación, obviamente, y obviamente uh -huh. que los exámenes médicos que eh, tenemos no se condicen con el diagnóstico cómo, que arribó la autopsia. ¿Cómo es, eso es lo que la vamos, mató? A, lo que vamos que... a pedir? Lo que vamos a pedir es sí. una necropsia. Por eso estamos pidiendo que se, que se lleve adelante la inhumación de los restos para, para llevar adelante la necropsia. Entonces el tema es, eh, la idea es probar de que el diagnóstico que dice la autopsia no está reflejada en un examen claro. eh, cardiológico anterior.